Bueno, pues bienvenidos, somos sus amigos. Elida y Rafael Cavazos. Así es, bienvenidos, bienvenidos a hoy.oramos. Uh -huh. Bienvenidos. Y al taller de superación, y al taller de superación personal, personal y, financiero. y financiero. Así es. ¿Por qué, ¿Por qué esto? ¿Por qué las dos cosas? ¿Por qué el hoy oramos uh -huh. y por qué el taller? Exacto. Porque recibimos correos pidiéndonos la ayuda, la, la oración sobre las finanzas. Y sí, así es. Vamos a agarrar un tema bien, bien, bien interesante el día de hoy, en este momento, que es el pesimismo? El pesimismo, el pesimismo es lo que anda ahorita flotando en el aire. Sí, <risa> sí, está muy fuerte tremendo. El pesim ¿Qué es el pesimismo? Viene viene de la persona que tiene la inclinación o tendencia a ser pesimista, que mm -hmm. siempre quieren, ¿verdad? Sí, la, la, las personas tienen esa inclinación. Tienen esa tendencia de ser pesimistas. Uh -huh. Uh -huh. Que siempre quieren ver y juzgar las cosas eh, por el lado más desagradable. Y fíjate es lo que está sucediendo en los días de hoy. Hoy eh, hay una, un, ambiente, sí, es un ambiente de, de que mucho hay. pesimismo, de mucho temor, de mucho miedo, de mucha inseguridad. Así es. Tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Correcto. Uh -huh. Bien, entonces los pesimistas nunca creen. Que sus proyectos tendrán éxito. Y fíjate, ese es otro punto bien importante. Un pesimista nunca se ve como un triunfador. Se ve un derrotado, uno así que es, tiene muchos enemigos, que tiene envidia sobre ellos, que hay personas que siempre lo están eh, pues menospreciando, menospreciando. Y sí, el problema es bajando. que las mismas personas se menosprecian. Y uh -huh. se hace un pesimista sí. y eso no le ayuda. A salir adelante. Exacto, así es. Entonces, la persona pesimista tiene la tendencia muy marcada a ver las cosas en su aspecto más desfavor desfavorable y negativo. Así ¿verdad? es. Pues por eso eh, la persona es de esa manera, de esa uh -huh. condición. Uh -huh. Porque ¿Sí? siempre está con esa tendencia, pero muy marcada okay. al pesimismo, ¿verdad? Así es. Entonces. Uh, um, ¿Y cómo ve el futuro? Se miran, se ven, se miran este siempre en el futuro con mucho pesimismo. No, no se sienten eh, unos vencedores, unos triunfadores, no se sienten que ellos puedan salir adelante Exacto, ante cualquier circunstancia es, y sobre es. cualquier situación. Correcto. Uh -huh. Entonces, dicho de otra manera, se convierte en una persona muy conformista. Ah, lamentablemente así es. Sí, así eh, es. Que hay mucho conformismo el pesimista. Sí. Sí, sí, y sí. se hace mediocre también, sí, sí. automáticamente. Así es, son personas que no tienen visión ni proyección hacia el futuro. ¿Cómo va a tener visión si está de pesimista? No puede tener visión, no puede estar viendo hacia el futuro, precisamente por, por esa condición tan desfavorable para él uh -huh. o para ella, ¿verdad? Porque sí, también sí. hay hombres y mujeres. Así es. Y que siempre están viendo como hay un dicho por ahí. Moros con tranchetes. Moros con tranchete. ¿sí? Entonces se tiende, tiende también a ser una persona temerosa y fracasar por Ajá. su misma actitud, eh, pues sí, la, la tendencia de pesimismo. Eh, exacto, entonces, ¿cómo va a ser una persona victoriosa o una persona, persona triunfadora si siempre está eh, temerosa y, y siempre va a estar con el fracaso? Exactamente. Mire, mm -hmm. así es. En el taller. Vamos a estar dando ya muy pronto, vamos a empezar ya a hacer unos, un webinario, uh -huh. un webinar o un video, eh, donde vamos a estar dando algunas pláticas de qué se puede hacer. Y Así usted es. va a poderlo hacer, usted lo va a poder realizar. Y solamente mándenos un correo al sí. taller para poderle comunicar. El día y la hora que vamos a estar haciendo esto. Claro que sí. Y si no, va a quedar grabado okay. como quiera. Sí, se pero, puede, sí se puede salir adelante. Claro que sí. Es, claro que hace sí. más el que quiere que el que puede. Fíjate que es cierto también eso. Sí, Entonces, sí. si tú quieres, tú vas a poder. Así y el pesimismo, mira, a ver dónde lo tiras por ahí y ya no lo levantes, ya no lo traes contigo. Así es. Porque todo lo que tú ves en tu cabeza sí. lo vas a hablar porque tu corazón está lleno de eso. Hay que desecharlo, todo lo, todo lo negativo, todo el pesimismo, hay que aventarlo, eh, el Señor nos dice ahí en Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces hay que creer, préjese, confiar préjese, en el Señor, Él está con la mano nosotros. Del Señor. Así es. Pues, Gracias por estar con nosotros en este momento. Bendiciones. Y, y esté pendiente al taller de superación personal y financiero, Así donde es. vamos a estar transmitiendo en vivo eh, unas pláticas de claro. cómo salir adelante. Claro que sí. Un abrazo. Bendiciones para todos. Bendiciones.